De una piscina natural pueden observar ahí donde salió el ya después de una piscina. Gracias, así mismo es Fiona, ya afortunadamente se aleja del territorio nacional y en estos precisos momentos ya se encuentra en agua del Atlántico. Sin embargo, continúan las precipitaciones y las inundaciones y las comunidades incomunicadas a pesar de la gran cantidad de lluvia que ha generado este huracán. En estos precisos momentos me encuentro. ...en el sector Barrio Azul de San Francisco de Macorís... ...donde pueden observar la gran cantidad de agua que lleva el río jaya ...principal afluente de esta capital nordestana. Decir que este río, a pesar de la gran peligrosidad que muestra... ...está siendo utilizada como una piscina natural para los jóvenes de este sector... ...los cuales han desafiado el peligro y se han lanzado a bañarse en el río... ...a pesar... De los múltiples eh, llamados realizados por las autoridades, esto han hecho caso omiso y han desafiado eh, el peligro y de este río Jaya, al cual repetimos hace apenas unos minutos, el agua, señores, llegaba precisamente al lugar donde nos encontramos en estos precisos momentos. Recordar que esta zona ha sido una de las zonas más golpeadas por estos fenómenos atmosféricos de acá en San Francisco de Macorís, dado a que siempre la crecida del río Jaya inunda todos estos sectores del barrio azul en San Francisco de Macorís. Aunque empezó a llover desde ayer... ...fue precisamente en las horas de la tarde del día de hoy... ...donde se ha sentido la mayor cantidad de agua... ...y aunque las autoridades han dicho... ...ya de que el fenómeno se encuentra fuera del territorio nacional... ...también ha, han mantenido la alerta... ...debido a que la gran cantidad, la mayor cantidad de lluvia... ...se espera para estas horas de la tarde... ...y para primeras horas de la noche... ...así es que mantenernos atentos a todo el llamado que puedan hacer las autoridades del socorro en esta evolución del huracán Fiona. Señores, a pesar de la peligrosidad y la advertencia de las autoridades, eh, jóvenes desafían el llamado y la alerta para desafiar las peligrosas aguas del río Calla, el cual pueden observar ustedes la gran cantidad de agua que lleva en estos precisos momentos. Sin embargo, estas están siendo utilizadas por los jóvenes, los cuales eh, están procediendo a lanzarse para bañarse en las aguas del de río Calla aquí, en San Francisco de Macorís. Pueden ustedes observar en su pantalla la gran cantidad de agua. Hace apenas unos minutos ya aquí en el Barrio Azul. Este río estaba eh, prácticamente eh, afectando ya varias viviendas. Gracias a Dios empezó a ceder. Ahí pueden observar ustedes otro joven. El cual también parte más arriba. Viene nadando en este río. Lo cual está haciendo... Aprovechada por estos jóvenes como si fuera prácticamente una piscina natural. Pueden observar ahí es donde salió el joven ya después de... Una piscina,